Que no se para siempre Debe caer Por obra del amor Que no se para siempre Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no me deja verte Debe caer por obra del amor Que no se para siempre Esa pared Que no se para siempre Debe caer Por obra del amor Debe caer por obra del amor Esa pared que no me deja verte Esa pared que no se para siempre Debe caer por obra del amor A pared que no me deja verte, debe caer por obra del amor.